Bueno pues es una vez más estamos aquí en la nieve como podéis ver hay mucha nieve estamos caminando sobre nieve y mires donde mires hay nieve ¡Woo! hoy toca un poquito de esquí estamos casi listos después pues de la super nevada que ha caído están las bebés listas nueva tablita Alex mírala mírala mírala mírala espérate, espérate. qué tienes otra Alex qué te parece te gusta, Yo me gusta. nuevo bebé de Glushio Barcelona muchas gracias también tenemos botas botas las más cómodas que me he probado en mi vida me las probé en la tienda pues las vamos a probar que tienen muy buena pinta, así que vamos a darle caña hoy ¿Listos para esquiar, Paco? Un poco de snow, ¿no? ¿Lista? Sí, creo Albert, sensaciones Mucho frío y vale. mucho viento Vamos a tirar unos back y dicen por ahí Vamos a intentarlo Ayer estuvimos entrenando en el 360 extrem Estamos en el 360 extrem El sitio más guapo de Andorra para practicar trucos Y mira que tenemos por ahí Una rampita Cuando lo subís en historias parecía mucho más pequeño Yo sé que parezco pequeño sí. no, chaval el, no Joder. ¿estás creciendo? Hola. hola. ¿Qué pasa? ¿Quieres decirle algo a tu familia, a tu madre? A no. Una voltereta para, para la gente ahí. Backflip. ¡Arcos! Kevin, bien! ¡Qué ya? ¡Yeah! Wow. Pues eso, que <risa> vamos a practicar backflips y con un poco de suerte los intentaremos en la nieve, si hay bastante nieve en polvo. Han venido a prepararse para hacer un backflip en la nieve. ¿Y tú no? por qué no? Pues que se me estoy curando. No. Lo que dice. Bla, bla, bla, bla. Alex está surfeando todo el día y ahora que viene el backflip en el snow. Se echa para atrás por la rodilla. Sí, claro. ¡Dios! Parece mucho más pequeño abajo esa mierda, tío. Que... Claro, como todo. ¿Vas o qué? ¿Te grabo el despegue? No era mi intención, pero venga, le voy a darlo. Yeah. Pero qué palo darle a ese, ¿no? Y salirse contra el lado. Mm, yo creo que no te puede salir, porque no puedes girar casi. No te sales. 100% seguro. El condor humano parte 2. Dale, Pacón. ¡Oh! ¡Uy, Dios! ¡Dios, Dios! Ha tocado la rapa. Primer intento de Pacón, bastante bien. Dios. Hola ¡Hola! ¡Olé! ¡Olé! chaval! Aujero en la sudadera y en la piel, a ver en la ah. piel ¡Qué abrasión! ¡Uf! Uh, ¡Qué mierda, ¿Estás bien? De esto no me avisado, eh Vale, está entrado miedo viendo eso Joder, cabrón, no va a entrar miedo Y sí, ahora ¿sí? me tiro ¡Pum! <risa> <risa> ¿Por qué te ríes? ¿Porque me voy a matar o qué? Espérate que tengo miedo, ¿vale? Chocadme un poquito el puño ahí, esa peñita ahí, os quiero Muy Esto. bien, ¿no? Nuestra primera vez fue igual. extreme estuvo de putísima madre, sirve mucho para entrenar, es un poquito rara la sensación de tirarse al principio por la rampa pero enseguida te acostumbras, ahora que estamos listos para hacer saltos tochos Miquel, vamos a darle vamos a darle Hay casi nadie en las pistas, todo vacío, disfrutando de este pedazo de sol. Yeah. Épico. Y otra bajada. Estamos buscando un salto donde probar el backflip eh, Paco, que es el más loco de todos, ya lo ha intentado y se ha quedado corto Y, a ver, no tiene mala pinta el salto Pero falta un poco de velocidad o sea, Voy a probar saltar normal primero Voy para allí, que están montando el salto Y vamos a documentar lo que está pasando cerca del salto Antes de que Mikel intente backflip Paco ya está volviendo a subir para volverle a tirar ¿Cómo lo ves? Está un poco de mierda ¿eh? el salto, pero lo están mejorando pero doble aquí no cabe, eh. la cara. <ríe> doble parece que no cabe. Pacom ya está pensando en dobles. Aquí tenemos a los pros preparando el salto. Albert y Pau. ¿Cómo es la situación, Albert? He ido muy lento yo. Pero yo creo que si pillas velocidad se puede hacer un salto guapo. La nieve está blandita por lo menos. Sí, sí no, no, no. Eso es bueno. Para vale, que no duela el piñazo. Ahí es donde se cae. Aquí es donde se salta. ¿Cómo lo ves, Pau? Muy bien. Si le tiramos recto, podemos hacer cosas guapas, ¿eh? ¡Vamos, Miquel, dale! No he saltado nada, pero aún así lo veo posible, Alex. Si le tiro recto, recto, ¿tú cómo lo ves que no, no? Eh... ¿hagas? e Intenta saltar lo más que puedas. Yo creo que puedes, pero... Lo más seguro es que quedas de arriba. Por lo menos la nieve está blandita. Creo que hasta podría caer de cabeza que no pasa nada. ¡Tío! ¡Ese es Albert! Bueno Albert, ¿eh? ¿Te has caído de pie, ¿no? Sí, tío. Albert, primer intento, cae de pie. Le ha faltado seguirlo. Mira cómo llega, tío. ¡Oh! ¡Oh! <risa> me ha desequilibrado al final, mierda. ¿Te visto dónde ha caído, tío? Dale con todo, Miguel. Eh, bueno, no sé si se puede considerar el primer intento. Hay como mucho base a llegar y me he desequilibrado justo antes y le he dado como el culo. Así que hay que volver a subir. ¿Has visto el Albert? Sí, muy bien? Sí. ¡Diez! ¡Yeah! ¡Diez! ¡Sí! Se aproxima Miquel al salto. ¡Hostia puta, tío! Oh, ¡Está fatal el salto, tío! Alex, ¿tú ves cómo le resbala la tabla a él por ser regular que te hace así? Ahí A ver si me engancha el canto justo al final. No sé qué hacer. ¡Dale, Miquel! ¡Viene Miquel! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! Oh. Ah, ¡Casi, tío! Ha hecho un backflip y luego al caer frontflip Pero muy bien, tío, primer intento ahí, girando boca abajo en la nieve Has hecho un 2x1, has hecho un backflip y luego... Yo un frontflip y no me he hecho daño ¡Vamos! Hay nieve en semi-polvo, pero es que se hunde tanto que cuando te chocas es que no te haces nada Es casi como el 360 extreme. Eso es volar, eh, loco, eso sí que es volar, madre mía No sé si le faltaba un poco de velocidad, eh Día espectacular, esto era un sueño de cuando yo era pequeño hacer un back en snow Ahora más o menos cumplido con la mano en el suelo Alberto, ten cuidado De switch a la mierda Hemos montado el salto y todo el mundo está tirando trucos a lo loco Y se está metiendo cada piñata. Por esto mola, se ha desechado toda la montaña